No es un dato menor tener presupuesto o no tener presupuesto. Eh, aquí eh, parecería que algunos eh, quieren minimizar el hecho de que no tengas presupuesto, como diciendo, bueno, se pueden arreglar. Eh, cuando no tenés previstas las obras, cuando no las tenés identificada en el presupuesto, eh, tenés que tratar de ver si tenés recursos para poder hacerlas. Eh, y allí es donde seguramente... Eh, podemos tener eh, la dificultad porque hoy el Ministerio de Infraestructura de la Nación tiene que estar buscando las partidas para poder estar licitando esa obra distinto sería si el presupuesto ya lo contenía entonces esto eh, no es un tema menor la verdad que tanto en el nivel nacional como en el nivel provincial no tener presupuesto es una muy mala señal en momentos difíciles en momentos en los que hay que facilitarle las cosas a la gente generar un clima eh, que distienda tensiones, que genere expectativas positivas, eh, no es precisamente la mejor señal de la política a dejar eh, sin presupuesto a los, eh, a, a los poderes ejecutivos.